La Guardia Civil desarticula una organización criminal responsable de una estafa telemática de más de 55.000 euros. La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de la Operación Venetia ha desarticulado una organización criminal responsable de una estafa bancaria online, conocida como swing Swapping. Con este método, la banda integrada por siete personas consiguió apropiarse de 50.000 euros, con los que adquirieron un inmueble y efectuaron compras con un valor de 5.500 euros. Las investigaciones, que ya se venían desarrollando desde el pasado mes de enero, pudieron realizarse gracias a las denuncias presentadas por un ciudadano al que, al parecer, le habían enviado un mensaje a su teléfono móvil para que cambiara las claves de seguridad de su banco online. Al comprobar el estado de su cuenta bancaria, se percató de que había sido víctima de la estafa. Los investigadores pudieron determinar que se había realizado un duplicado de la tarjeta SIM del denunciante, consiguiendo de esta manera acceder a sus datos bancarios. Fue el pasado jueves cuando agentes del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sigüenza pudieron detener a dos individuos de 26 y 33 años, una de ellas de nacionalidad española y otro italiano, e investigar a cinco personas más de nacionalidad italiana con edades comprendidas entre los 23 y 52 años por un delito de pertenencia a organización criminal, entre otros. Con el objetivo de evitar este tipo de estafas, se recomienda utilizar una contraseña adicional.